¿Qué tal, ¿Qué tal amigos? Eh, Muy buenas, buenas noches. noches, gracias, gracias por, estar por estar ya en sintonía de La Voz del Sur. Estamos iniciando con este espacio, mis queridos amigos, eh, a través del de medio digital La Voz del Sur. Eh, y bueno, acá ya en escenario digital nos acompañan grandes amigos y entre ellos Ramiro Narváez, quien estará pues siendo parte de este programa denominado escenario para poder también compartir con cada uno de nuestros grandes amigos de eh, nuestra ciudad de Catamayo la provincia, el país y por supuesto el mundo, que esta es la tecnología que nos une a pesar de la distancia. Mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. Gracias Leonardo, qué gusto saludarte, gracias por esta iniciativa tan importante como siempre que tiene la voz del sur. Y ahora estamos estrenando o estrenando más bien, este programa aquí como tú y conoces, estos últimos días hemos estado eh, eh, ingeniándonos, conversando para poder llevar a efecto un espacio donde podamos eh, invitar a personajes de nuestra, especialmente de nuestro lugar, de nuestra provincia, personas que tienen algo o mucho que contarnos, que informarnos, que inspirarnos sobre todo. Y por eso hemos creado este programa denominado Escenario, Rostros que dejan rastros. Así que, bueno, esperamos que nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven a través de los, estos medios digitales, que puedan disfrutar, que puedan compartir, que puedan también aportar eh, sus criterios respecto a este programa que inicia prácticamente esta noche. Hoy es la inauguración. Esperamos que sea de su agrado. Así que, pues, Leonardo, estamos prácticamente ya en el tiempo y vamos a dar inicio con nuestro invitado especial que es de lujo para este gran estreno de escenario ¿Te parece? Así es mi estimado Ramiro, queremos eh, como siempre agradecer la sintonía a quienes ya se están conectando. Un fuerte abrazo a la distancia. Y queremos iniciar, Ramiro, rápidamente agradeciendo también a la gentileza de Intercon que nos ha facilitado el servicio de Internet para llevar a cabo este programa que estaremos llevándolo, si así Dios lo permite, de lunes a viernes en el mismo horario que estamos, 18 horas con 30. Y vamos a darle la bienvenida, a mi estimado Ramiro, ya nuestro invitado. ¿Qué le parece? Por supuesto que sí. En esta ocasión vamos a conocer... Su experiencia, su trabajo, parte de su vivencia también, de este invitado especial de lujo, como le había dicho, en nuestro primer programa, Escenario. Bueno, se trata de un lojano de corazón. Nos contaba que nació en Loja, pero toda su vida prácticamente la desarrolló acá en nuestra ciudad de Catamayo, es aquí donde forjó su trabajo, su familia, en fin. Eh, nos contaba también de que estudió química, biología, pero... Finalmente resultó ser un gran profesional en lo que tiene que ver con la tapicería. ¿Cómo surgió esto? ¿Qué pasó en el camino? ¿Y quién es? ¿De qué es esta, esta historia? Vamos a conocerlo ya mismo, tras esta primera pausa de nuestros oficiantes, a quienes les damos también un saludo cordial de bienvenida a ser parte de este escenario Rostros que dejan rastros. Así que regresamos en un segundo. Cansado de tener un internet muy lento, mejor pásate a Intercom, la mejor velocidad de internet por fibra óptica, que actualmente es el medio de cómo... Comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad, mejor calidad de video y sonido, wifi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenia Espejo y nuestras sucursales en Chaguarpamba y Alamor. Intercom, el internet más rápido de toda la provincia.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 Psicología, Licenciada Yesenia Valarezo. Laboratorio Clínico, Licenciada Silvana Martínez.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 Consultorios Médicos Martínez, a la vanguardia de tu salud. Bueno, y aquí estamos ya, estamos de regreso gracias a nuestros auspiciantes que son el pilar fundamental de este proyecto escenario aquí en La Voz del Sur. Bueno, vamos de cajón, damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy de lujo, el estreno de este programa. Estamos hablando nada más y nada menos que de don Manuelito, don Ángel Eduardo Peña. Ángel Eduardo Peña es nuestro invitado de hoy, nada de Manuelito. Don Manuelito ya está agendado para la siguiente semana, así que hoy vamos a darle la bienvenida a don Angelito, primeramente recibido como se merece no usted acá en nuestro programa, siendo el estreno. El día de hoy queremos que nos cuente quién es realmente... Ángel Eduardo Peña, bienvenido. Muy bien, buenas noches, te, te, Ramiro, buenas noches, Leonardo. Eh, antes que nada, un cordial saludo a, a ustedes y, y a la audiencia, los televidentes que nos siguen, nos, nos siguen sigue su programa. Eh, realmente agradecido, me siento halagado por, por la invitación, y, y saber que estamos estrenando, pues, me llena de una satisfacción muy grande. Pues nada, mi, mi nombre, Eduardo Peña. Lo de Angelito le gustó a mi mamita, pero más me conoce todo el mundo como Eduardo. Pues qué bien, entonces, para... Hora, ese... para lo que <risa> grande, claro. Y también lo conocen como Edu, ¿no? Edu, sí, Edu. <risa> de hecho, el nombre de su, de su negocio, de cual ya nos estará comentando... Lleva justamente este, su segundo nombre, ¿no? Edu, o parte de, de nombre. Eduardo, Edu, algo, cuéntenos. Sí, este, realmente decidimos ponerle este nombre al, al negocio, a nuestro emprendimiento, por, porque es así como me conoce la mayor parte de los amigos, de la familia. Eh, Edu, sencillamente Edu, así como suena. Muy bien, Eduardo, usted... Eh... Nos contaba que es lojano, nació en Loja, pero toda su vida prácticamente la dedicó acá a Catamayo. Sí, yo soy de. Nací en Loja. Nací en Loja y me crié ahí hasta los 10 años. 10 años en los que mi mamacita nos eh, decidió venir y radicarse a Catamayo por, por cuidar a, a nuestra abuela, no a su mamá. Y. Todo el mundo pensábamos que era algo eh, temporal, pero pues nada, nada está escrito y nos quedamos a vivir definitivamente aquí. Bueno, y aquí hizo su familia, eh, hizo su hogar, empezó también con sus sueños de, de trabajar, de salir adelante. Eh, háblenos de sus, de sus primeros tiempos, eh, ¿cómo hacía ¿no? para...? para poder eh, llevar el sustento a la familia, cuéntenos. Pues, eh, los inicios, pues desde muy niño, ¿no? Desde muy niño, desde 10 años que llegamos a Catamayo. Eh, siempre eh, tocó ser el, el apoyo para mi mamá, que era el sostén de la casa de mis hermanos. Entonces, a partir de los 10 años, combinábamos lo que es el estudio, porque... Yo vine de, la, de una escuela de loja y vine ya a estudiar aquí en la Escuela Ovidio de Crowley y, y combinaba la, la parte del estudio en la mañana y luego en la tarde a ayudar a, a mamá en lo que había que hacer. Una vida muy sacrificada. Pero llena de satisfacciones, no se puede eso, comparar el, el sacrificio, no la satisfacción de, de ayudar, de servir, de ser el apoyo uh -huh. de mi mamá, quien, quien realmente era, era todo para, para mí, para mis hermanos. Y así que se terminó la, la primaria, luego ya la secundaria, pues a trabajar en, en ese tiempo. Eh, una de las, las pocas fuentes de trabajo que había aquí en Catamayo han sido toda la vida las, las ladrilleras. Las ladrilleras, si no es Malca, entonces como a Malca no no dan trabajo a, a niños prácticamente, ¿no? niños que de 12 años, que ya cuando terminé la escuela, 12 años. Entonces, ¿qué tocó? No buscar trabajo en, en, en los pecares, en las ladrilleras. Y realmente no... No puedo decir más que han quedado experiencias, ¿no? Y para mí, para mi criterio, este, han ha sido en su mayoría muy buenas, muy buenas. Bien, don Angelito, eh, bueno, le sigo llamando de primer nombre. Eh, Eduardo, el, el asunto es que, que usted también, eh, de alguna forma, pasó por las aulas universitarias, también tuvo un sueño, quizá una carrera en la universidad. Pero los destinos de Dios son otros, ¿no? Sí. Este, mi mamita decía, tú haz planes y luego Diosito se ríe. Es así. Este, mi sueño to de toda la vida fue mira, que fue estudiar medicina. Era, me veía de niño vestido con, con mi bata blanca y, y asistiendo a las personas con necesidades de, de sus enfermedades y eso, pero es, es dura la realidad para una persona, para un estudiante, para un joven, que, que realmente tiene que ser el sostén de la casa y luego este, estrellarte con la realidad de que vas a la universidad y encuentras de que si tú no tienes el apoyo económico para, para seguir una carrera como la, que, como la que yo anhelaba, que sea Tienes que amoldarte a lo que, a lo que te pueda dar oportunidad para trabajar y, y estudiar luego. O sea, y medicina no estaba entre esas carreras. En medicina tienes que entrar a estudiar todo el día. Entonces no quedaba tiempo para estudiar. Entonces decidí estudiar química y biología, que era algo que, que, que compatinaba con mi, con mi especialidad, que me gradué en mi colegio, en química y biología. Me estudié dos años de, de la universidad en esa carrera y en ese en ese tiempo tuvimos la, la tragedia que pasó que falleció mi mamá entonces tocó dejó sacrificar la universidad y dedicarse por, por entero a trabajar porque la familia tenía que tenía que seguirse esa es esa es una parte de la historia que Qué bien, qué bien. Cuando, o en qué momento, Leo, tienes una interrogante, Leo? No, todo tranquilo, solo escuchando y yo creo que la mayoría de, de las personas que eh, pues eh, siempre tenemos o hemos tenido que pasar por esta, por esta dura prueba de la vida, pero como decía eh, Eduardo, eh, se tiene buenos recuerdos a pesar de estos momentos siempre duros de la niñez, ¿no? de la gente humilde, la gente trabajadora y que hoy pues eh, gracias a, a Dios y al trabajo eh, se, se está sobresaliendo, ¿no? Y eh, bueno, eh, aquí escuchándole con, con mucha atención y es importante, Ramiro, seguir conversando con gente eh, de Catamayo, con gente ecuatoriana que nos da muchas eh, vivencias especiales para poder nosotros también aprender. Sin duda alguna, Leonardo, estas experiencias son importantes, sobre todo para nuestras presentes y futuras generaciones, porque muchos pensar, pensarán de que, sobre todo los muchachos, de que la vida es tan simple, tan sencilla, tan fácil, inclusive, porque muchos jóvenes, sobre todo, quizá están sobre todas las cosas, lo tienen todo. Eh, sin embargo... Experiencias como la que nos está contando Eduardo, como la vivencia también de Leonardo. Bueno, creo que eh, tenemos una, una historia, aunque posiblemente dura, pero que de alguna forma nos, nos ha pulido en la vida, nos ha hecho mejores, nos ha hecho hombres de bien. Y eso se lo debe, ¿no? A los papás, a la vida misma que nos ha enseñado. Quizá en ese tiempo eh, a lo mejor lo tildábamos como una tragedia, pero que hoy nos damos cuenta de que. Ha valido la pena esos momentos duros, difíciles, como los que nos está contando. Eduardo, ¿cuándo nace, Eduardo, esto? ¿Cómo nace esto de querer aprender eh, eh, lo que tiene que ver con el, el tapizado, la tapicería, los muebles? Eh, ¿Cómo resulta este querer, este deseo? Este, debo contarte, o sea, eh, realmente yo la tapicería la aprendí desde, desde jovencito jovencito con, eh, lo aprendí de mi cuñado Jaime, Jaime Peña, una persona a la que le tengo un, un aprecio bastante especial. Ahora, ahora en estos días justamente él, él se contagió con, con el virus, ah, estuvo muy malito, muy malito, eh, que la familia toda se, se convulsionó, estábamos muy temerosos de perderlo, pero dando gracias a Dios, a su, a, su, a su fortaleza, también Jaime es una persona, a pesar de, de la edad que tiene, es una persona fuerte, activa, es deportista, entonces todo eso le ha ayudado para que, para que todavía esté con nosotros. Yo uh -huh. lo que aprendí, lo aprendí desde, desde joven por él, porque él me, me invitaba para que le ayude, entonces desde allí empezó esto, pero claro, como en algún momento le conversaba a Leonardo, en, en su tiempo no lo tomé tan en serio, ¿no? como era como, como un trabajo que lo hacía, pero con no mucha vocación, como que no me gustaba mucho el olor al pegamento y eso, ¿no? pero no, no tenía en mente, no sabía yo lo que en el futuro la vida me iba a deparar, y, y no es sino después de muchos años cuando me ha tocado especializarme. Porque, aparte de lo que he aprendido eh, con la práctica, me ha tocado un, un tiempo que estuve por la ciudad de Quito trabajando. Y justamente una empresa que comercializaba este mobiliario. Comercializaba este mobiliario para el Estado, entonces trabajábamos en grandes cantidades y eso nos obligaba a perfeccionarnos. Y esto solamente se logra con, con maestros de, de, de alta calidad, entonces eso... Aprendí allí, ahí me tecnifiqué, ahí saqué mi título y, y hoy por hoy puedo ofrecer el, el, el trabajo, el producto que ven a mis clientes. Que, a mi manera de ver. Bueno, y, Eduardo, en esa empresa. Sí, Eduardo, en esa empresa, bueno, cuando sube la capital, eh, usted entonces ya se dio cuenta de que caminar por ese camino era algo importante para usted que ya pensaba en esa profesión, en hacer una carrera prácticamente de eso, porque al inicio con su, con su familiar, con su pariente, fue algo como que, algo sin pensarlo, algo que no era serio, como se lo dijo, pero acá usted ya, ya se dio cuenta de que en su futuro estaba por ese camino. Sí, lo entendí así, o la vida me hizo entenderlo así. O sea, lo que aprendí de joven... Me sirvió mucho porque cuando uno va a una ciudad, al menos en la capital, una ciudad grande y, y la situación es de que cuando uno ya tiene sus años, ya eh, allá en Quito y tienes 30 años y a lo mejor de ahí ya pasas como que a, a un ladito como que ya no, como que ya no eres un, una, una una buena inversión para una empresa, ¿sí si me entiendes? o sea, de, de 30 años para abajo, todo el mundo este, puede acceder a un trabajo en una empresa. Pero de, de los 30 años para arriba, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, hay que tener conocimientos, hay que tener predisponibilidad, mostrar interés. Y, y es lo que mostré yo en la empresa y dando gracias a eso, es que pude desarrollarme en lo que hacía y, recono y fui reconocido, realmente fui reconocido por, por el trabajo. Pero más adelante usted, Eduardo, ya lo tomó más en serio, siguió cursos, se especializó en este tema. Sí, este, ya me... Esto sucede en el tiempo del, del gobierno anterior, o sea, anterior a que, a que ahora mismo es En ese tiempo había... Mucha remodelación y mucha construcción de edificios nuevos para el Estado y, y la empresa a la que yo, para la que yo brindaba mis servicios, trabajaba para el Estado. Entonces, había bastante trabajo. Había, había, había yo realmente, si no fuese por esa, por esta situación de, del cambio de gobierno, sí, yo me vine a, yo me vine a quedar en Catamarca por accidente, por así decir, porque mi vida estaba. Estaba hecha, estaba yo radicado, estaba establecido en Quito. Y fue porque de la empresa me enviaron hasta la ciudad de Cuenca por, por un contrato. Por un contrato que desde Quito no querían venirse los maestros por la distancia. Y eso, pero a mí sí me llamó la atención porque estaba cerca de mi casa, cerca de mi, podía estar yo cerca de mis hijos. Y, y fui yo el que pedí que me enviaran. Pero resulta de que en la transición del gobierno cambiaron del, de un presidente a otro, cambiaron las autoridades y el, y el contrato que nos habían dado en el gobierno anterior, y así como nos lo tumbaron, sencillamente nos lo tumbaron y, y nos, eh, nos hicieron perder toda la inversión que habíamos hecho ya. Y, y esa fue una de las situaciones por las que hoy por hoy me encuentro en Catamayo, ahora brindando mis servicios, mis conocimientos, brindando mi trabajo a la gente que, que me conoce. <risa> Importante, Eduardo, sí, es cosas que, que suceden, ¿no? Sin embargo, usted siguió adelante y ahora pues es un hombre que ya tiene su propia microempresa, eh, seguramente está dando trabajo a otras personas. Brevemente, ya que tiempo se nos está agotando, cuéntenos qué es lo que sí realiza en su microempresa, qué tipo de trabajo realiza y con qué personal lo hace. Bueno, lo que yo ofrezco eh, es este, fabricación de muebles. Fabricación y, y reconstrucción, restauración de muebles, muebles de, de sala, de comedor, de oficina, eh, tapizados de camas, eh, eh, lacado y relacado también. Y como trabajo en sociedad con, con otros maestros, este, podemos ofrecer cualquier tipo de, material, este, de trabajo también en madera. O sea, realmente ahora estamos trabajando con mi hermano. Con mi hermano, este, y, y en las tardes, cuando se les ocupa de sus clases, mi hijo. Porque mi cuñado, como les explicaba, está ahora mismo enfermito, no, no trabaja. Pero eh, trabajamos cuatro personas, y, y aparte con los socios de la, de la carpintería, que claro, esos, esos son trabajos eventuales, solamente cuando se les necesita. Luego, mm, eh, veo que usted es una persona muy muy decidida, a sufrir inclusive eh, una historia de, de, de sufrimiento de trabajo, pero todos para bien al final. Sin embargo, hoy en estos días también vemos a la competencia, y mucha competencia, pero usted ¿qué es lo que para usted hace diferente su micropresa? ¿Por qué la gente debe ir a visitarlo, a adquirir sus servicios a usted, en su trabajo, en su lugar? Bueno, este, realmente lo, lo que nosotros nos... Nos, la gente lo que, no, lo que les gusta de nosotros es la calidad en el material que, que ofrecemos en nuestros trabajos eh, todos los materiales que, que nosotros ocupamos en, el, en la fabricación de, los, de nuestros muebles son de primerísima calidad por lo tanto estamos en capacidad de ofrecer hasta tres años de garantía eh, en acabados en, en material y eh, una cosa más, que nosotros somos, somos muy cumplidos con las fechas de, que ofrecemos en el, al, a, para entregar las obras. Nadie hasta ahora, hasta el momento, ya llevo aproximadamente, creo que para cuatro años estoy en Catamá, ya trabajando y hasta ahorita solamente tengo agradecimientos tengo clientes satisfechos por el cumplimiento de nuestro trabajo. O sea, damos lo mejor de nosotros para entregar, eh, lo mejor posible en, en, en relación a nuestras obras. Eso es, Ramiro. A ver si Eduardo nos podría también eh, facilitar eh, la dirección de, de su local, ¿no?, para que la gente también eh, pueda eh, llegar y, y observar también el trabajo y solicitar algún trabajo que desee que usted le realice, Eduardo. Claro que sí, Leonardo, Este nuestro, nuestro taller está ubicado en la calle Olmedo, entre 1 de mayo y 10 de agosto. A unos 30 metros de la escuela Oide de Crohn. Eh, próximamente ya contaremos con todos nuestros permisos para poder ubicar este rótulo y la gente nos puede ubicar más fácilmente. Este, cualquier cosa que los, nuestros clientes necesiten, de pronto una llamada eh, de teléfono, nosotros estamos en capacidad de... de Acudir a su domicilio, hacer una cotización sin ningún compromiso, sin ninguna, ningún costo adicional. Estamos para servir a la comunidad, de eso se trata. Y cualquier cosa que pueda servirles, siempre a la orden. Muy bien, yo creo que estamos llegando a la parte final de este conversatorio, muy, muy cortito. La verdad es que hay, hay mucho, ¿no?, por, por conversar, por conocer, pero... Yo creo que en otro espacio estaremos gustosos de tener nuevamente a Eduardo y pues a visitarnos, su local, ya nos ha dejado su dirección, porque es importante apoyar al, al emprendimiento nuestro, a la gente que, que lucha, que se forja en nuestra tierra. Queremos agradecer a Eduardo por habernos acompañado en este primer programa, escenario Rostros que dejan rastros, y uno de estos Rostros que dejan rastros es justamente Eduardo. Muchas gracias Eduardo, un abrazo de parte de todo el equipo y siempre éxitos a seguir adelante con esos sueños, con esos proyectos que hay muchos seguramente por cumplir. Muchas gracias Ramiro y e igualmente Leonardo, estoy muy agradecido por, por esta oportunidad que me dan de, de difundir lo que, lo que hacemos, quiénes somos y cualquier cosa, el rato que ustedes quieran, conocen mi dirección, conocen mi teléfono, estoy para seguirlos un placer estar haber estado con ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Eh, nos quedamos un ratito, no no cortamos aún todavía. Vamos a agradecer, Ramiro, también a quienes hacen posible, ¿no? Eh, queremos agradecer a Clínica Dental San Francisco, de los doctores Francisco Salazar y María Tapia López, en nuestra ciudad de Loja y en la ciudad de Catamayo. Siempre están a las órdenes para atenderles en todo lo referente pues, a eh, tratamientos dentales y también, claro, a eh, Consultorios Médicos Martínez. Gracias también a Inter con que nos ha facilitado y en la calidad que estamos transmitiendo para que los amigos también a través de Facebook y también a través de YouTube puedan observar las entrevistas que hacemos acá en el programa Escenario. Mi estimado Ramiro, creo que nos toca irnos despidiendo ya y luego vamos a finalizar con el corte publicitario. Gracias, sí, eh, Leonardo. Hemos eh, cumplido con este primer paso. Hay muchas cosas que se vienen en continuación. Mañana también les invitamos. Tenemos eh, otro invitado importantísimo. Así que nada, pues eh, un abrazo y este ha sido el estreno de ese año. Bueno, muchas gracias amigos y amigas, como siempre, nuestro agradecimiento muy especial. Y vamos a, a finalizar este espacio, pero antes vamos a la pausa comercial y nuestro abrazo a cada uno de ustedes. Nos reencontramos mañana a la misma hora por la misma frecuencia de Facebook y también a través de YouTube. Cuídense mucho, una feliz noche también a Eduardo, a ti Ramiro.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 Eugenio Espejo, y nuestras sucursales en Chaguarpan, Valladolid, Intercom, el internet más rápido de toda la provincia.